Es dramático hermosa y además tú sabes que de que Moza se dejó de Alessandra la carrera de Mozart, ¿qué hizo? Entonces, se Ya lo sabe, entonces mi lápiz lo rompió. <risa> <risa> Mientras nos encontramos aquí preguntando a ver quién dice la verdad de Mozart o Alessandra. La... ¿Quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? Eh, no he visto lo, nada todavía. ¿Qué es lo que han dicho no de la checha, de lo que está pasando con será Alessandra? ¿De quién dice la verdad, mira No, no me he enterado, no. ah En serio que no? Bueno, pues tiene que verlo ahí para que esté actualizado, porque todo el mundo está en eso. Pensé que era de Día Doni, que es lo que está en la palestra pública ahora mismo. Ah, Díaz Doni. O sea que Díaz Doni le tumbó el sonido moza Mosa. A Mosa no, a todo el mundo. Hasta Vinader se lo tumbó. <risa> dale, dale. <risa> dice la verdad de Mosa, la para o Alessandra creo que moza dice la verdad. ¿Mosa, moza? ¿Por qué? Eh, es más sincero hablando. Es más sincero. ¿Ustedes creen que Alessandra es lo que es sí. un mediante? Mediante, un lo de ella. <risa> <risa> <risa> la Moza La Para o Alessandra, ¿tú qué sabes de eso? Yo no sé nada. De eso. ¿Tú no sabes de eso? Mira. <risa> y seguimos aquí, señores. ¿Quién dice la verdad de Moza La Para o Alessandra? Oye, eso, Alessandra. ¿Por qué? Porque ella es mujer, ya sabe lo que vivió. ¿Y por qué sea mujer? O sea, moza está hablando mentira. No, Moza está hablando mentira ahí. No, sabes. ¿tú crees? Claro. No, a buen provecho. ¿Eh? ¿Quién dice la verdad de Mozo Alessandra? Mira, de... <risa> <risa> hermano, ¿quién dice la verdad de Mozo o Alessandra? No lo conozco, hermano. ¿Tú no lo conoces? ¿Tú no conoces a la Lopes? No, te estoy viendo, no te doy, nada de eso. No te no. noten eso, tú noten eso, no te eso eso. mismo. <risas> gracias. Hermano, ¿quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? Alessandra dice la verdad. ¿Por qué? Porque esa es la para, la verdadera para. La verdadera para ella, aunque aunque no le a ni frito con González amor. Exactamente. O sea, no ¿quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? ¿Eh? ¿No tiene que ver con eso usted? ¿Y usted, quién dice la verdad de Mozart o Alessandra? No, no, no ve con eso. No va, ¿Pero quién dice la verdad de ella? No sé, no sé, bien. ¿Ninguno de los dos? Esas son sus decisiones, ellos son los que saben de eso. Ellos ¿sabes? son los que saben de eso. Ya. ¿Y usted quién dice la verdad de Mosa? No, no sé, no sé. ¿Eh? ¿Mosa, Hermosa, ¿Mosa por qué? Ah, porque sí. <risa> ¿Por <qué> la para? <risa> porque la para, eso mismo. ¿Tú o sabes que la, el dramático es no Alessandra? El dramático es y además tú sabes que de que Mosa se dejó de Alessandra la carrera de Mosa, ¿qué hizo? Se con Ya lo sabe, entonces en lápiz y lo rompió <risa> Gracias, gracias ¿Quién dice la verdad de Mozo o Alessandra? ¿Eh? No sé, ¿no? ¿No sabe de eso? <risa> ¿Quién dice la verdad de Mozo o Alessandra? Yo no sé de lo que se me está hablando, ¿no? ¿No sabe? ¿Usted no conoce a Mozo o Alessandra? ¿No lo conoce? ¿Ninguno? No. ¿Qué moza lo que es un mediante? No, un comediante, un comediante. ¿Un comediante, moza? Claro, moza la para un comediante. Bueno, señora, la gente opina, vamos allá. Gracias. Hermano, buenas tardes. ¿A quién usted va de Alessandro Moza? A Moza. ¿Por qué? Porque es, es, duro, ¿Eh? es duro el hombre. O sea, que Alessandra está hablando mentira. No, ella no está hablando mentira, pero dime tú. ¿Eh? Los dos están hablando la verdad, pero... Los dos están hablando la verdad, pero aquí, ¿quién tú crees que tiene mala razón de yo? ¿Eh? No te se decía, no por eso. Tú cabes de decir que ahora fuimos. No, o sea, no vamos o a sea, yo voy. Tú vamos a moza que, aunque la primera que ha y yo estoy tú vamos. ¿no? Sí. <risa> Gracias. Dale. <risa> ¿Quién dice la verdad de Mozo alessandra? No sé de eso, compadre. ¿Cómo tú no vas a saber de eso? Eso tú, tú para viendo internet. Ok, ¿no? pero que no me llevo. ¿A yo... quién tú vas de los dos mozos A ninguno, no, no ando ahí. No tengo que meterme en ¿Y eso. ¿Y usted quién dice la verdad de Mozo Alessandro? No sé, no sé. ¿Tú no sabes? No sé. ¿Y usted quién dice la verdad de Mozo alessandra Ay, qué sé yo. ¿Eh? ¿Qué sé yo, loco? Tú no veas, tú no. Yo lo que tú veo es juego, güey. ¿Tú no? Fry, ¿Fry Fire. Esa o gente no existe, ¿no? No existen para ti. Ahí estoy para. Venga, <risa> lo que era. Pero ahora, Alessandra, yo que venga aquí para que tú vas a lo que. ¿Qué es lo que tú le harías a Alessandra? Oiga, ¿qué eso se dice? <risa> ¿Eso se... <risa> <¿La quema? risa> ¿Qué es lo que? ¿Quién dice la verdad de Mozo o Alessandra? No sé. Tengo ¿Eh? de eso. <risa> ¿Tú no tienes conocimiento de eso? ¿Algo que está en la internacional? No, no, yo no sé de eso. Ni de mo... ¿Tú no sabes quién es Mozo ni Alessandra? No. No. Moza la Moza la Alessandra? no, no, tiene ese uno solo. Okay. Pon para. la para. Usted ya va a ¿Qué Alessandra, no estape. ¿Eh? ¿Quién dice la verdad de Mozo o Alessandra? ¿Eh? ¿Quién dice la verdad de Mozo o Alessandra? Alessandra. ¿Por qué? Porque sí. ¿O no, porque sí, cómo así? ¿De qué, tú me estás es hablando? Porque sí. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De o Alessandra? ¿Quién dice la verdad? Es que yo no sé de qué tema tú me estás hablando a mí. Tú no lo conoces a ellos. No. Yo no conoces a Mozart La Para ni a Alessandra. ¿Cuál es Alessandra? La mujer, la que era esposa de él. Es que yo no he visto eso en la red, yo no puedo decir. ¿Que tú no has visto eso en la red? ¿En qué es que tú estás? Yo estoy en la red, pero no lo he visto. Escúchame. ¿Quién dice la verdad de Mosa o o Alessandra? Moza, Moza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Moza es la para. ¿Y ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea que ella está hablando mentiras. Sí, sí. ¿Eh? <risa> en serio, caballero. <risa> ¿Quién dice la verdad de Mozo Vanessa? No, no estoy en el chisme de farándula. Bueno, ¿A, quién, ¿a quién tú vas más? No, a ninguno. ¿Tú no eres no. de Moza ni nada? No, no, no. Yo soy lapicita, no. no. La pisita verdad? O sea, que el lápiz acabó con Mozo. Ya, no hay que decirlo. para allá no hay más sonido? Exactamente. Ya tú acabó. Ya puedes hacer los shows que hagan y ya tú sabes que eso murió ahí. Ya. <risa> <Yeah. risa> ¡Gracias! Me enterraba hasta el fondo. ¿Enterraba hasta el fondo, oh, mo. Ya, eso tigre... A... Por sí. más que joda, joda quedó ahí. No, no, no al menos que el API no lo firme, tal vez así la carrera de ahí puede subir, pero mientras tanto, se jodió. Hey, ¡Gracias! Encontramos aquí en la avenida Libertad, reportando, ¿qué usted opina de Alessandro moza Lopara? ¿Quién tiene la razón? No, ese muchacho directamente no es una mala persona. Característicamente, tú sabes, lo que pasa es que la gente, hay mucha gente que son venenosos, y ya lo que se refiere a la gente, ya es darle, hay muchos que tenemos que darle apoyo, pero la gente buena le da apoyo. Ay. ¿Tú ves? Sí. Pero, pero, pero, pero ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? No, él dice la verdad. Moza. No va de lado de Moza. No, no, no, no. ¿Y usted, y usted? No, yo no lo vi nada. No. ¿Eh? ¿Usted no, no vio eso? No. ¿Qué caso de, ¿A qué es lo que usted le da seguimiento? ¿Qué es no, lo que está sonando no. ahora mismo? No, yo. Aquí seguimos aquí. ¿Qué usted opina de Moza o Alessandra, de ese mediante que está pasando? Yo no opino nada en contra de ellos porque el que está es. Eh. Adoni, el O sea que Adoni. ¿A le ha quitado yo no sigo a esa gente, a Adoni es que está montando la pura aquí. Ya tú sabes qué es lo que es. Adoni, vamos a pelear por Adoni aquí en San Francisco de Macorís. Ya tú sabes qué es lo que es. Pero de Moza y Alessandra usted no de sabe. Moza y Alessandra, yo no tengo que ver, no sé nada de esa gente. Yo no la sigo. Yo sigo a Adoni. <risa> ay, ay, ay, gente, <risa> dalo ahí, vamos a ver. <risa> Bien, y eso es lo que opina la gente del caso de Moza la para o Alessandra, señores. Unos a favor y otros en contra. Reportando para los osobrosos, Angel y Saldo. ¡Pau!